Hola buenas, aquí estamos ya en pases con el último ejercicio de esa actividad, de junio de 2013 otra vez, el cuarto y último ejercicio. este eh, Son ejercicios que lo mejor que podemos hacer es pensarlo porque si no aprendemos fórmulas se convierten en ejercicios bastante difíciles. Pero si los pensamos y, los, y les damos una vuelta, pueden ser bastante fáciles. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Siempre nos da un problema de este tipo, dibujarlo. Siempre lo primero es dibujarlo para hacer una idea. Entonces nos dicen que nos dan un punto P y Q. Y que hayamos un plano pi que eh, a partir del cual los dos puntos sean simétricos. Es decir, que si yo miro para arriba, el punto P y miro abajo, el punto C están a la misma distancia. En la misma dirección. Entonces, eh, ¿cómo se hace plano pi? Vamos a pensar un poco. Eh, hay muchas formas de definir un plano. Pero bueno, si nos fijamos ese plano, para que sean simétricos los dos puntos, va a tener que estar justo en el punto medio. Entonces ya vamos a tener un punto. Un punto de que contiene el plano. Y si sabemos, el plano se puede definir por un punto y por un vector. ¿Cuál vector? Pues podemos definirlo por un vector normal. Porque la ecuación general de un plano estaba formado por el vector normal. Entonces nos fijamos que si hallamos el vector PQ, es decir, en la dirección donde están los dos puntos, vemos que tenemos entonces un vector aquí, si queréis lo dibujo aquí, chiquitito, un vector... Que es el vector normal del plano Entonces tenemos un vector y un punto Entonces podemos eh, encontrar la cogencia del plano Entonces vamos a ello Lo primero que vamos a hacer es hallar el vector PQ ¿Cómo se hacía eso? Muy sencillo El vector PQ Hacíamos extremo menos origen Entonces decíamos Extremo menos origen 0 menos 2 1 menos 3 1 menos 1 Por lo tanto el vector PQ Sería Menos 2 menos 2 0. y será igual al vector normal del plano pi, ¿vale? La n y la p y pi mío es igual, pero bueno, vector n del plano pi, son tantas cosas parecidas, ¿verdad? Es que, por cierto, eso no es que vaya a pelear con una función ni nada, es que le debía dinero al peluquero porque os lo a extrañado, pero que no pasa nada, ¿vale? Entonces, tenemos ya el vector normal y ahora que tenemos, eh, necesitamos el punto medio también para tener un punto de plano, entonces el punto medio. ¿Cómo se hacía el punto medio? Vamos a llamarlo, por ejemplo, PM, ¿no? que fue bastante chulo. ¿Cómo se hacía? Sumamos las coordenadas, las componentes, perdón, y las dividimos entre dos, punto medio. Entonces sumamos 2 más 0, 3 más 1, y 1 más 1. Todas ellas las dividimos entre dos. Por lo tanto nos quedará el vector 2 partido 2, 1, 4 partido 2, 2 y 2 partido 2 1 nos queda el punto medio 1, 2, 1 entonces tenemos nuestro vector normal y nuestro punto entonces la forma general la ecuación general de un plano se define como le llamamos esto A, B y C entonces una X más B por Y más C por Z más una constante D que nos va a venir determinada por sustituir este punto en esta ecuación y que esta constante nos dice que este plano es el que pasa por este punto y no es otro, porque podría ser este plano, o este plano, o este plano, hay un mogollón. Entonces, ¿qué es justo ese? Entonces, simplemente sustituimos menos 2x, menos 2y, 0 por c, z, pues 0, y más d, igual a 0. Y para hallar esta d, lo dicho, sustituimos el punto. Menos 2 por 1, menos 2 por 2, más d igual a 0. Y lo vamos a escribir aquí arriba. Entonces d será igual menos 2, menos 4, menos 6, pasa a otro lado y como 6. Entonces el plano nos quedará menos 2x menos 2y más 6 igual a 0. Que podemos ver que si dividimos entre 2, simplificamos un poco y nos queda menos x menos y Más 3, igual a 0. Y aquí tenemos nuestro plano pi en la forma de ecuación general. Vamos a ir al apartado B, que también es muy sencillito si lo pensamos y no aplicamos fórmula Bueno, entonces el apartado B nos dice que hallemos la distancia que hay desde P hasta el plano pi. Entonces, si nos fijamos, aquí hay un vector que va de P a pi, ¿verdad? Aquí chiquitito, que nos damos cuenta que si le hallamos el módulo a ese vector ya tenemos la distancia. Entonces, ya digo, la distancia de P a Pi. Entonces, P Pi será el módulo del vector P PM. Hallamos primero el vector P hasta el punto medio, que es igual, ya sabemos, este momento de origen. 1 menos 2, 2 menos 3, 1 menos 1. Nos queda menos 1 menos más grande ahora bueno, no despechemos menos 1 y menos 1 0 entonces hallamos el módulo recuerdo que el módulo de un vector era eh, sus componentes al cuadrado la suma de ellas la raíz de las de la, perdón la raíz del cuadrado de las componentes entonces hallamos la raíz de menos 1 al cuadrado cero, pues lo olvidamos. Uno más uno, raíz de dos. Entonces tenemos que la distancia es pepi, ¿vale? Raíz de 2. Y ya está. Tenemos el ejercicio listo. Como veis, es súper sencillo si lo pensamos un poco, pero solo hay que pensar y manejamos bien las ecuaciones, como se hallan los vectores, los puntos y todo eso, ¿vale? Bueno, ya hemos terminado el examen y espero que no haya muchas dudas y si las tenéis, no hay ningún problema porque no las preguntáis tanto a Franco como a mí y os la resolveremos encantado ¿vale? Nos vemos en la próxima.